En este tutorial os mostraremos paso a paso el proceso de instalación de Odo 12 desde la consola de comandos de Linux, en concreto en distribuciones basadas en Debian, como Ubuntu, que utilizan el sistema de control de paquetes apt. Como siempre, antes de comenzar, usaremos el comando apt-get-update para asegurarnos de tener actualizada la librería de paquetes que utiliza el gestor apt como referente para conocer qué paquetes debe descargar y desde dónde para la instalación de las aplicaciones. Así evitaremos problemas con paquetes obsoletos e incorrectos o al instalar las últimas versiones de los programas. Una vez hecho esto, en primer lugar, descargaremos la llave gpg de Odo mediante el comando wget y la añadiremos a la librería del gestor apt con el comando aptk add. Ya con la key en nuestro sistema, podremos añadir la dirección del repositorio de paquetes de Odo a nuestro listado de fuentes, que se encuentra en el fichero source.list del directorio etc. apt Ya con nuestras fuentes preparadas, ejecutamos apt-get-update una segunda vez para que el gestor apt descargue el listado de paquetes que necesitaremos para instalar Odo desde las fuentes que acabamos de añadir. Finalmente ya podremos ejecutar la instalación de ODO12 con el comando apt-get-install-odo. Con este comando, nuestro propio gestor apt ejecutará un script que irá instalando todos los componentes necesarios para un sistema ODO completo, ahorrándonos la tediosa tarea de una instalación manual. Junto con los paquetes de ODO, el script instalará diversos paquetes adicionales externos denominados dependencias, que son imprescindibles para su funcionamiento. Estos son, entre otros, paquetes de Python 3, el sistema de gestor de bases de datos objetos relacionales PostgreSQL, una serie de dependencias web, como Javascript y XML, y otras pequeñas librerías y paquetes. Junto a la instalación de PostgreSQL, el sistema creará el usuario por defecto que utilizaremos en Odo, a la vez que configurará a ODO con los valores predeterminados que le corresponden. Bueno, dejemos el sistema con el proceso de descarga, desempaquetado e instalación de ODO y demos un salto adelante. Una vez finalizada la instalación y configuración de ODO, solo nos quedará abrir nuestro navegador favorito y acceder a ODO a través de su dirección y puerto, que por defecto es localhost, que es nuestro sistema local, 2.8069, que es el puerto de acceso predeterminado. Y esto es todo. Esperamos que esta guía os resulte útil para tener vuestro sistema ODO en marcha en pocos minutos.